Hola a todos, en este tu nuevo tutorial dedicado a la videorevista Jove vamos a eh, explicar cuál es el contenido de los artículos incluidos en la videorevista. Eh, en este caso lo primero que nos encontramos es el título del, del vídeo, del trabajo y los autores. Podemos pinchar ...o hacer clic en cada uno de estos autores y acceder a otros eh, documentos eh, o vídeos en la plataforma. Además eh, de los autores se nos proporciona siempre la eh, eh, afiliación, también aquí en forma de, de enlace. Junto al título del vídeo nos aparece la sección a la que pertenece dentro de la videorevista... Esta barra gris tenemos distintas opciones, es la barra que tenemos principal de navegación por el material del vídeo. Si pinchamos aquí podemos ir de un lado a otro y eh, por ejemplo aquí accedemos a los materiales del vídeo, lo importante es que nunca perdemos ni lo que es la miniatura del vídeo ni lo que es el contenido. Desde la opción down, Downloads podremos llevarnos este vídeo, esta referencia a un gestor de referencia, como por ejemplo en NOW, en Word, etc. Podremos, por ejemplo, eh, guardar el artículo en formato PDF, como si fuera el artículo de una revista. Eh, y, eh, por ejemplo, podemos guardarnos únicamente la lista de, la, de los materiales que se han utilizado en, para el vídeo, para el experimento, o bien un archivo XML. La otra opción que tenemos es comentarios. Mm, recordaros que para hacer comentarios tenemos que tener una cuenta personal, un registro personal en la plataforma. En, el último, en la última pestaña tenemos las eh, métricas, de, de consulta de, de este vídeo aquí bueno nos aparecen unas fechas por defecto pero si queremos podemos cambiarlas y calcular de nuevo las, las, las visitas aquí vemos las visitas por, por, institu por institución y aquí pues, desde donde se, se accede otra otra, herramienta, otra utilidad interesante de Jove es que tenemos aquí una barra eh, de herramientas para compartir eh, el vídeo que estamos visualizando a través de, la, de las redes sociales. También eh, desde aquí podríamos imprimir el, el texto del, del vídeo. Eh, en este caso, junto al vídeo, siempre nos van a aparecer otros vídeos relacionados. Y, eh, además, eh, algo muy interesante, que es poder traducir el texto de todo el vídeo a eh, distintos idiomas, usando para ello el servicio Google Translate. Por ejemplo, vamos a traducir el contenido de este vídeo al español y ahora vemos como como nos ofrece la misma pantalla de joven pero ahora si nos vamos al eh, texto está todo en español bueno esto ha sido todo y eh, espero que os haya resultado útil y recordaros que si os ha gustado pues podéis hacer clic en el vídeo de YouTube. Un saludo a todos y gracias por vuestra atención.